y un montón de agentes, tanto públicos o privados, que están trabajando dentro del sector. Bien sean administraciones, festivales, asociaciones, escuelas y todo tipo de instituciones. Entonces, eh, creo que era, creemos que era necesario eh, unirnos un poquito todos y dar esa, esa visión de conjunto para, para dar una, una visión del sector. Y bueno, para empezar, y, y así ya le doy un poco a la palabra a Rea, eh, la primera acción que se hizo fue el catálogo New eh, Spanish Shorts, que, que que es un catálogo de promoción de, del cortometraje. Eh, bueno, pues vamos eh, a poder eh, ver en, en las pantallas y bueno, pues voy a que os explique un poquito eh, cómo, cómo fue este proyecto que, que lleva ahí un par de años. Pues... De me puede me habéis mejor en primer lugar. Perdonadme, la coordinadora ha organizado todo fenomenal y, y yo estaba convencida de que era las seis y media, o sea que eh, os pido disculpas que el tiempo es todo, lo sé, y, y, y realmente pues os eh, podido hacer esperar. Eh, cuando nos incorporamos un nuevo equipo a Anika hace tres años, desde el sector del cortometraje, como era de otra, podría ser de otra manera, poco reclamaban un mayor apoyo, una, una mayor ayuda en lo que es la, la promoción y, y sin duda alguna nosotros nos parecía que, que era importante hacer una iniciativa nueva en la promoción ¿no? y, que generalmente los interlocutores, los prescriptores y el mundo del corto su manera, que es completamente particular, como puede ser también, porque con los géneros, lo que teníamos que hacer era llegar a esos prescriptores de una manera nueva, de una manera llamativa. No tanto porque estuviera que mal lo que se estaba haciendo, pero es verdad que a veces, cuando tomas nuevos caminos, te obliga a pensar sobre lo que has estado haciendo y qué cosas nuevas puedes hacer. ¿no? Y también una parte eh, transmitir cierta frescura, que siempre es lo que hay en el, en, el, en el cortometraje, tanto porque eh, eh, realmente estar detrás hay mucha pasión y frescura para salir adelante, porque es muy, muy difícil eh, sacarlos, una comunidad también muy especial y creíamos que, que necesitaba incluso también un Dance Painted, ¿no? y la de iniciarlo y además porque más en eso precisamente yo venía de haber sido una persona que acudía a festivales a buscar cortos para programar porque yo era programadora de manera que yo lo que buscaba también era lo que yo como programadora eh, hubiera querido tener espacio, ¿no? que es el mismo documento de información sobre los cortos que, que, que me fuera útil para mi trabajo. Y eso era lo que, lo que buscábamos con, con la coordinadora, ¿no? pues unas pequeñas fichas, y un golpe de vista que pudiera tener y que además recogiera pues, la diversidad de... La de, de lo que se hace en los distintos territorios eso también era muy, muy importante ¿no? como también de la experiencia de cómo se estaba comunicando todos los distintos sitios bueno, aprender y conseguir también ahorrarlo porque también eso podría ser útil de alguna manera ¿no? entonces empezó en el 19 ¿no? y llevamos tres años y, y la verdad es que estamos bastante contentos con, con el resultado ¿no? El como mucho por el, por el diseño. ¿no? Y en bueno, esa manera también de trabajar, es algo que hablábamos con Jorge, es verdad que se ha hecho un esfuerzo por comunicarlo fuera mucho más que, que lo que era dentro, y eso es algo que nos, nos ha faltado hacer. ¿no? O sea, que hemos fuera, ha tenido de alguna manera también un impacto que no sé si sí. es eh, que reclaman de alguna manera fuera una presencia de hace algunos pocos en España, a lo mejor cortos más adelante algo más. Y, y bueno, la, también por otro lado el departamento la, de políticas de marketing la, la idea es poder ver cómo podemos estrechar las... Eh, la verdad es que tenemos la suerte que no ocurre con, con otras partes del sector, aunque no lo creáis, que es eh, contar con, con la coordinadora o las distintas asociaciones que también están muy volcadas en hacer la promoción, ¿no? En eso la verdad es que la interlocución para nosotros es fundamental. Las administraciones, la verdad es que la parte de la comunidad del corto que, que esté organizada siempre nos ayuda porque es la que de la verdad la está en un contacto muy cercano con cómo funcionan estas cosas. ¿no? Y, y en principio, no sé si hay alguna pregunta más sobre, el, porque es más o menos lo que veis, ¿no? es que no veo la pantalla, voy a verlo. Sí, bueno, también además recogía bueno, la idea es que en el mismo también recogiera perdón, los, los distintos eh, festivales de, de cortos que, que hay, o sea, que fuera un, una agenda también, ¿no? y que también recogiera no solo los cortos que podían presentarse en festivales de mano o sea, lo que nos dimos cuenta también era que lo que se estaba haciendo hasta ahora era recopilar cortos ya hechos, por lo tanto no estábamos dando información sobre lo que estaba por venir. Realmente muchas veces en los mercados la gente lo que quiere para programar es saber lo que va a venir, ¿no? Por lo tanto, ese era un, uno de los objetivos de este Dance por encima de todo, ¿no? O sea, es capaz de, de informar y de tener noticias prestes, porque que es ese catálogo especial, la gente que va al festival ya lo conocí, ¿no? Ese es de los principales objetivos también. Bueno, como decía Era, pues también se, se complementó con, con un directorio de festivales que estáis viendo aquí. Eh, Solo se metieron en este programa, en este proyecto, festivales con competiciones internacionales, que sabemos que es una herramienta destinada al mercado internacional. Y, y también pues, un pequeño directorio en el que estaba. Este es el pequeño listado de festivales, que son un montón, pues, como podéis ver. Eh, las etiquetas y los dibujitos que, o sea, que veis están relacionados con etiquetas de distintas categorías que puedan tener o un que puedan tener el festival y luego un directorio de industria en el que están por un lado los catálogos y las distribuidoras que también participan en, el, en, este, en este catálogo, y, y por último las asociaciones de, del sector. Y aquí un directorio de distribuidoras, como hemos comentado. Y bueno, pues eh, también eh, si quieres eh, Se presentó dos veces en Ocaman, 2020 y 2021. Una actualización también se hizo para el Ferril Correo de Canos. Y en otros festivales se, se apoyaron con Market Screens, que estéis desde, desde Liga e. y pues, el último proyecto fue, fue este. ¿Qué vais a ver aquí? Que se llamó Spanish Shorts Too Good for School. Bueno, pues, Sí, eh, no basta, como imaginaréis, con tener un catálogo, sino poder también mostrar fotos. Entonces, eh, aunque Jorge eh, diga que es casi una idea de vita, la verdad es que forma parte del trabajo que, que se hace en conjunto. ¿no? Eh, también creemos que es muy importante eh, nos eh, dar una oportunidad va a salir de las escuelas y va a dar el, el paso a, a los mercados, ¿no? Ahí es donde realmente también necesitamos dar un apoyo y se ocurrió, se ocurrió la idea de generar un programa específico de, de pistas de cortometrajes que, que salían de, de las escuelas, ¿no? Es el programa Too Cool From School Hasta con los nombres es también un que, que, divierte, que nos divierte encontrar, nos que no sabemos qué y que sean llamativos. Y, bueno, y eso se suma a los market screenings que también hace o sea en Los festivales tú compras espacios, o sea, tienes la monar, y, la, y la idea es que dedicada también ofrecer esos espacios al, al cortometraje financiando esa parte, y haciendo unos screenings, y promocionando los screenings para que se puedan los screenings el cortometraje español. La verdad es que unos son pequeños apoyos y que, que seguiremos dando porque bueno, nosotros vemos el cortometraje es la cantera que ¿no? es la cantera siempre ha sido para el cine, pero tenemos que también para ahora no nos deshacer de nuevas narrativas y formatos son ¿no? de casi, De hecho, las duraciones ya no van a pasar un poco a, a la historia como algo que, que marque la diferencia. ¿no? De, de, de la sí. detalle extra de este, de este programa. En este programa pues y eh, visto, así que no, bien. sí que fue una idea, idea sí, y creo que, que es una de las acciones que, que a mí más me, me ilusionaba participar eh, fue cuando una vez que se decidió desarrollar este programa de eh, School for School, eh, pues hubo la posibilidad de llevar a, a parte de los, a, de los, de los directores seleccionados al Festival de Cannes para que participasen de actividades en el Sporting Correa, tuviesen una experiencia con, con un festival, con pues, una envergadura grande, de conocer distribuidores, otros cineastas, todas las, todas las actividades de industria que se hacen en el festival. Creo que eso es importantísimo, creo que es una labor que nunca se había hecho. Y, y vamos a ver qué se porque eso lo tenemos bastante claro es decir, ya lo, lo veréis y si llego tarde es porque estoy tratando de tener reuniones ¿no? es decir, la experiencia del, del festival y de los foros, aunque realmente hemos aprendido mucho de la, de la experiencia online eh, es realmente lo, lo que ayuda a la profesionalización no y a nosotros eh, llevar delegaciones de lo eh, no, no solemos hacer nunca habíamos hecho hasta ahora esto, vemos que funciona y una, y una de las ideas también, por ejemplo, que lo hemos hecho este año y que estamos ir haciéndolo es eh, eh, intentar cambiar la ley para que, dar ayudas a la movilidad por mercados y festivales donde la gente se ha invitado. Antes se hacía solo para productores, es lo que marcaba de productores y películas seleccionadas en festivales, sin embargo a partir del 22 nuestra idea es... Este año hemos los festivales, la idea es incorporar mercados, o sea, pasar de unos 100 que había, incluso al 500, con una fuerte presencia de foros, mercados y festivales de cortometraje, precisamente para que puedan circular además no solo productores, sino también distribuidores de cortometraje, eh, cineastas, etc. O sea, que la idea es ayudar al corto también en esa circulación. Por, por esos mercados y mundo que va a formar parte también de, del futuro de, de, de la promoción, ¿no? Que es fundamental lo que, lo que se hace en la parte de, de industrias. ¿no? Pues eh, bueno, como lo decíamos, o sea, el, el catálogo, los catálogos ya Just expeditent, que ya empezaremos a trabajar ahora en, en, en el 2022, hemos tenido la razón para que empecemos ya tan rápido. Eh, bueno, o sea, se pusieron una serie de criterios porque, como os decía, se hacen 2.000, calculamos que 2.000 cortometrajes al año y, y es bastante real, no es una sacarativa, o sea, yo creo que de 2.800 pasamos prácticamente segurísimo. Eh, y ahí hay un, pues, también un montón de festivales, queremos que, tenemos pensados más de 500 festivales que se hacen en todo el territorio y, evidentemente, pues es un información enorme que no cabe en un catálogo impreso porque va a ser pues, complicado ¿no? de, de mover, que o sea, es interesante y necesario hacer ese tipo de acciones, de catálogos que de alguna manera sirvan de puerta de entrada para también profundizar más. Y, y desde la coordinadora una, una de las razones que, que nos impulsaba a, vamos a, a dar este paso era la de pues, avanzar hacia, una, hacia un espacio que sea un centro, no seamos todavía, de cortometraje donde, donde tenga cabida todo este espacio, toda esta información, todo este contenido, porque es un patrimonio que hemos visto que todos los años corre el riesgo de, de perderse. ¿no? Eh, la web que, que hay en indica eh, se limita bueno, pues a, a la catalogación que tienen a partir de, de ciertas vías y es imposible eh, que, que trase ahí todo, todo este contenido, porque es un montón de, de información, y, y a la larga eso está provocando que hubiese una pérdida del patrimonio del cortometraje muy rápido, o sea, encontrar un corto de información, un corto de hace 15 años, una copia, un distribuidor, eh, es muy complicado para, para programadores, para estudiosos, para, para cualquiera, y luego ya, pues no digo ya, la capacidad de verlo, eh, por parte del público, o sea, los festivales trabajan en unos ámbitos normalmente, dos o tres años, algunas retrospectivas y esto, pero bueno, es muy importante conservar el, el cortometraje y, y bueno, para, ahí, para esto eh, hemos desarrollado el, el archivo de cortometraje que complementa el catálogo que, que se hace desde, desde LICA, dando aquí cabida a, a cualquier obra que se produzca en, en estos años. Pues la, la, la visa es un poquito pequeñita todavía pero eh, eh. Pues voy a quitar esto también a otro Perdón. Y bueno pues La web eh, se basa pues, en, en un archivo, un catálogo gigante, en el que hemos eh, incorporado pues, a día de hoy unos 800 cortometrajes producidos entre 2020 y 2021. Eh, de momento, esta, este proyecto estaba en una fase inicial, bueno, una primera fase eh, que era la construcción de de la web con el desarrollo tecnológico la incorporación de los primeros materiales en la creación de los perfiles de usuarios y a partir de ahora y es uno de los motivos por los que nos, nos apetecía reunirnos con, con todos nosotros aquí es porque vamos a ya dar el siguiente paso para, para ya hay usuarios que puedan incorporar materiales, Entonces, pues, con, pues, con distribuidores, catálogos y escuelas, y luego ya eh, pasaremos a, a cineastas y productores, más que nada por ir rotando un poquito el flujo de, de contenido. Y os digo, la web, básicamente, y no os la voy a enseñar entera, eh, os invito a que la visitéis en archivo de cortometraje.es, eh, se basa fundamentalmente en tres partes: un, un buscador de. De, de cortometrajes y cineastas eh, que, bueno, pues aquí tenéis una versión reducida también hay una, una versión una opción más, más avanzada con un montón de campos más eh, un listado de también un buscador una base de datos de festivales que tenéis un mapa de españa y pinchando en cada territorio. Vamos, por ejemplo, No. Eh, y bueno pues eh, tenemos listado pues eh, fichas con un con montón de, de festivales de las de, de, de distintas comunidades con una bueno, información básica de, del festival, una la que nos pues, permite también a la web, pues da un poco de información sobre cómo es el festival y qué tipo de obras apurite, y luego también por último un apartado de noticias, porque creemos que también es muy importante que, que, que este archivo funcione como plataforma de información y de divulgación de... de bueno, pues aquí... Como veis, hay un slider con los cortos destacados del mes, las últimas incorporaciones, y está guardado que se incorpora una serie de noticias del, del sector y que bueno, poco a poco vamos eh, añadiendo, incorporando. Y bueno, la idea es que esto sirva un poco de, vamos a llamarlo agencia de comunicación, de alguna manera, para que tenga un poquito más de difusión el, el cortometraje. Eh, creo que lo, lo más importante, más que enseñar la, la plataforma, eh, es deciros a todos los profesionales de fotometraje que estáis invitados a participar, que esto tiene sentido si el esfuerzo que se pone por parte tanto de las administraciones para apoyar el, el proyecto, como de la coordinadora de desarrollo, tiene sentido en la medida que, que el sector lo quiera usar, quiera seguir incorporando contenidos y, y vayamos con ello a, a completar esta esta base de datos tan gran poco de todos. Eh, de momento hemos limitado 2020 y 2021 por cuestiones de, de utilidad para que eh, a nivel de promoción eh, sea práctica en estos momentos y lo veremos yendo hacia atrás poco a poco. Y, y bueno, también una de las cosas que nos va a permitir en breve, y es lo que estamos trabajando en estos momentos, es en desarrollar un, un proyecto para a partir de estos primeros datos poder crear una estadística que ahora mismo pues no, no hay unas estadísticas reales y, y claras sobre el cortometraje. Entonces, a partir de aquí vamos a poder sacar un montón de datos sobre producción que se hace el año, eh, géneros, eh, diversidad, pluralidad, o sea, pues imaginaros todas las etiquetas que hay, nos pues van a dar un montón de, de posibilidades y también asociado a esto haremos un estudio de impacto económico y de generación de públicos. Eh, bueno, bueno, por último deciros que completamos el, el archivo con una, con una ventanita, también pensando en el público mayoritario, en el que pues, cada quincena más o menos eh, incorporamos un, un cortometraje, siempre evidentemente, con, con permiso y, y con comunicación con, con los cineastas y los titulares de los derechos para que, bueno, pues también poco a poco vayamos creando una pequeña biblioteca esencial que nos permita, por lo menos, recuperar y, y acercar el, el, las joyas del cortometraje español en, en público general. Eh, básicamente, un poquito es esto que queríamos contaros de este proyecto que os digo es complementar un poco a, a lo que se está desarrollando con otro catálogo más, más ideológico. Luego yo quería aprovechar, como ha dicho eh, Jorge, uno de nuestros proyectos que trabajaremos con, con ellos para luego la parte de, de comunicación es eh, vamos a hacer una gran digitalización del sistema de, de gestión de CAAT. Es decir, por el CAAT pasan muchísima información, pasan muchísimos proyectos, pasan presupuestos, pasan de todo, de proyectos de largometraje, pero en este caso de cortometraje. Y una de las ideas es que toda esa modernización de la gestión integral del ICA, uno de los objetivos es tener una sistematización de datos, porque realmente nos faltan datos del sector y realmente eh, están a nuestro alcance, lo que pasa que necesitamos esa maquinaria. Entonces es un proyecto a desarrollar de aquí al 23 y esperamos que a partir de entonces el sector pueda tener más datos incluso de... Eh, todo lo que invierte también el sector es decir, al pasar presupuestos podemos saber al año los gastos se han hecho en los distintos territorios por las tasas que han pagado de logajes, los IVAs que han pagado por las facturas que pasan, es decir hay un grado de, de información que pasa por nuestras manos que vamos a tener que va a poder también permitir a unos niveles económicos hablar del cortometraje de, de otra manera ¿no? entonces eso es algo que desde eh, el desde la coordinadora, ellos quieren desarrollar proyectos y un poco una manera también de dar apoyo es también viendo qué son nuestras manos para aportar, para, para ¿no? entonces bueno este proyecto integral confiamos ya, y para eso también tendremos que reunirnos para que nos podáis ver qué detalles no hace falta que tengamos de vista o sobre todo qué tipo a partir de ahora el formulario será conveniente rellenar porque eso se es convierte en una información que os devolveremos a vosotros, ¿no? y, y yo creo que eso también nos va a hacer entender el cortometraje de, de otra manera ¿no? porque ahora con la inteligencia artificial podemos analizar no solo datos como los que he dicho sino incluso de todos esos proyectos y todas esas sinopsis y memorias que nos dicen tanto los proyectos que les eh, presentan, qué tendencias y qué historias nos van presentando quien a lo mejor destaca porque no se parece de aquello que es lo que acaba resultando beneficiar beneficiarios de las ayudas y si eso también puede ser útil ¿no? es decir, tener una visión diferente la que dan los datos, a veces, y que, y que sin duda, bueno, pues, eh, por parte de ICA pondremos en manos vosotros, sabéis, y, y, y les podáis dar el, el mejor uso, además de que podemos dar nosotros, ¿no? Entonces nosotros creemos que, que es verdad que, que ahora con todas las herramientas eh, que tenemos hay que dar un salto, que se merece el propio. sabéis el equipo que hay en concreto de marketing del, del, del CAO, va a seguir estando ahí. ¿no? Y sois unos buenos compañeros de viaje, la fe, verdad, Un solo bastante el proyecto pues muchas gracias. Solo quería comentaros un último detalle sobre, sobre el archivo de cortometraje. Como os decía, esta es una primera fase que hemos terminado en, pues, antes del verano. O Seguimos incorporando materiales y como os decía, pues, ahora se abrirá una serie de perfiles de usuario para que pueda se pueda, vamos, el propio sector pueda ir alimentando el, el archivo. Y eh, en estos momentos lo que hemos... Queremos aquí a partir de aquí un poco ese a que participe la gente eh, porque tenemos una meta fijada que es febrero de 2022 donde eh, finalizaremos, aunque si sea un para firmar materiales, bueno, finalizaremos las cuestiones de diseño, poniendo unas cosas que quedan pendientes y sobre todo ya dándole giro definitivo a la, a la versión en inglés, ahora mismo tiene una versión en inglés no completa porque como estamos incorporando cosas nos han ido duplicando constantemente el proyecto y creemos que lo importante ahora es nutrirlo de contenido para dejarlo cerrado eh, en pleno funcionamiento para 2022, eh, donde realizaremos, bueno, pues un poco la presentación del de proyecto finalizado a nivel de, de arquitectura evidentemente del de, de, de contenido. Gracias a todos por haber venido aquí a las que nos la ilusión que nos hace ver tanta gente en esta en esa presentación y, y también pues también a Beatriz Navas por dedicarnos un, un rato de esa agenda tan ocupada para, para hablar del cortometraje que bueno, pues es un placer y una verdad. Muchas gracias a vosotros, de nuevo disculpas por, por llegar tarde y, y nada más mucho éxito al archivo. La es que, para los programadores va, va a ser una herramienta muy útil y pues, esperemos que, que den mucho uso y que circule mucho